¿Qué pasa compitruenos? Hoy vamos a buscar el mejor equipo para diamante brillante y perla reluciente Os preguntaréis, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues básicamente voy a ver los equipos que me habéis mandado muchos de vosotros En el servidor de Discord, si no estáis en el servidor de Discord, eh, lo tenéis abajo, ¿vale? Lo pongo en casi todos los vídeos, bueno, en todos los vídeos, en la descripción, así que por favor, venid que a veces os pregunto para que participéis en vídeos como este y, y no lo hacéis. Así que bueno, hoy vamos a cambiar un poco lo típico, que es pues, bueno hablar del juego. Hoy vamos a reaccionar a equipos. Vamos a buscar cuál es el mejor, cuál me parece a mí el mejor de todos los que me habéis mandado, tanto vosotros como amigos míos también, que les he pedido ayuda, y, y a ver qué, qué nos traen, ¿vale? Mi misión mi misión en este vídeo es encontrar algún equipo que no tenga tanto a Staraptor como a Luxray, ¿vale? Eh, también os enseñaré mi equipo, ¿vale? El equipo con el que he llegado a la liga Porque todavía no me la he pasado <risa> Soy un poco lamentable, pero bueno, me la pasaré Y, y os lo enseñaré al final del vídeo, ¿vale? De momento vamos a reaccionar a los de mis colegas y subs y, y de todo Así que vamos a ello A ver, el primero es de Anselm Geriouk Es uno de los compañeros de, de Imperial Y nos manda un equipo con Togex, Empoleon, Dialga, Gastrodon, Staraptor y Luxray No le pone motes, el muy perro eh, y Luxray y Staraptor O sea, tío, doble volador Pero ¿por qué? ¿por qué? ¿Por... Y, un, y un legendario, porque, o sea Yo quiero un equipo que no tenga ni a Staraptor Ni a Luxray, ni legendarios, por favor solo, Es que solo pido eso, uno que no tenga nada de eso Que es que todo el mundo juega con esos dos, tío A ver, Gastron es Top pick, la verdad, me gusta Doble tipo agua, es raro, pero también doble volador Le gusta repetir tipos a este hombre Yo tengo un toque con re repetir tipos Y sé que hay mucha gente que también, ¿vale? Porque ya, ya también tiene doble tipo acero. Ahora que me fijo, tiene a Dialga y a... Anselm, baneado. O sea, <ríe> totalmente baneado. Siguiente. Es Arceus VGC. Buen sub. Este chico de sub de Twitch también, además. Hace unos meses, así que increíble. Y me lleva a... Eh, guiados mis dioses, Dialga, Infernape, eh, Raptor Luxray... Cómo no, cómo no. Y el, el poderoso Alakazam. Vale, Alakazam me gusta. Girafaman se llama el el Star Raptor, y dobles, ¿por qué dobles, tío?, ¿por qué dobles?, no lo entiendo, a ver, eh, no está mal, no está mal, hay pics originales como Kiara 2 que no se ve siempre, y a la Kazam no se ve casi nunca, así que mis 10 pero, ostras, Dialga, tío, Star Raptor y Luxray, está mejor que el anterior un poco, porque no repite tipos al menos, eh, el Volador es el único que se repite, lo demás todo Gucci, pero... Ma, eh, un poquito mejor, pero tampoco mucho mejor, Arceus. Eh, tienes que mejorar, compañero. Haces muy buenos equipos de VGC, pero esto... F. Siguiente. <ríe> eh, Danny Weebo. Danny Weebo, también compañero de Imperial. Eh, que me lleva a Camarón. <ríe> al, al... Al Infernape. Staraptor, Luxray like, Vale, sí. Será imposible, chicos, encontrar hoy un equipo... Es posible. Rosé, que está guay. Lola Flowers... Evil Osborne, increíble este Mamoswen, ¡Ojo, Mamoswen es súper original, eh! Otro que no repite tipos, bueno, el primero que no repite tipos Y Dialga, que me parece lo de siempre, lo de los legendarios A mí a mí me, me pone un poco de toque, pero bueno No está mal, no está mal, me gusta me gusta el, el Mamoswen. Este es un pick súper original, casi nunca se ve Y de hecho no sé ni dónde se consigue, tío Yo no lo he conseguido todavía, al menos Con la, con la Life Orb, o sea que este ya, ya va por el postgame, el cabrón, eh ¡Qué perro! Vale, me gusta, Dani. Me gusta más que los otros. Por lo menos no repite tipos. Staraptor y y Ya sabéis que baja puntos, chicos. Y el legendario también. F. Vale, siguiente. Diezant. Die ¡Oh! ¡Chimecho! Chimecho, Chimecho 10 de 10. Chicos, Chimecho 10 de 10. Staraptor y Lose obviamente, tenían que estar. Luego, Torterra, Floatzel, buen pick. Torterra es poco habitual entre los starters, la verdad, creo que es el menos piqueado. Yo lo piqué por primera vez cuando jugué Diamante, eh, porque un Diamante normal. Eh, y luego, el Lucario, también bastante, bastante piqueado. Pero el Chimecho, tío, ¿a quién le gusta Chimecho? O sea, es, es, es sublime, me parece. Bueno, de momento este es el mejor, hasta el momento que además no repite tipos, si no me equivoco, así que. Mis 10 es mucho mejor. Vamos, ese, ese Chimecho le ha dado unos puntos increíbles, eh. Iker. Iker DDS, nuevo fichaje de Empire, ya hace bastante poquito. estará teniendo... Como veis, es imposible, tío. Vale, Torterra, mis 10 es Medicham. Ojo, Medicham me gusta mucho, lo llevo yo en mi equipo, me gusta mucho. Y Hundum, que yo también estuve a punto de llevarlo. Eh, la verdad es que hay pocos tipos de fuego para elegir. El que ha cogido al starter de fuego, pues, obviamente, pues, ahí que va, ¿no?, con su starter. Pero el que no, pues, tiene poco donde elegir. Y Hundum es, el, para mí, el mejor pick casi, junto con Rápidas. Rápidas me flipa, pero también Hundum es, es buen pick. Y Gastron también muy buen pick. Este, este me gusta. Obviamente va, va por delante el de Diezant por ese Chimecho, que es que, de verdad, es, es, es una sacada ese, ese, ese pick. Eh, busco Pokémon originales, obviamente. Esto, esto es más típico, ¿no?, más, más, más casual. Seguimos. Oh, Ishierro. ojito, tengo los dos, los dos equipos de Isierro, que Ishierro los puso en Twitter y digo, bueno, los voy a coger para este vídeo porque son cremita. Eh, se pasó Pokémon Diamante Brillante, que fue este, con este equipo, con Vivarel, que vi a Vivarel y dije... Mis 10 es, tío, porque Vivarel es como el tipo de Pokémon que todo el mundo lleva si es Prosti de Meos. En este caso lo ha llevado de Pokémon eh, porque ya no hace falta Prostis, así que lo llevó eh, increíble. O sea, que lleve doble tipo agua, pero que sean Goldak y Vivarel. Dije a tus pies, no me lleva esta Raptor que también es un puntazo más. Y bueno, Dialga y Luxray, pues bueno. Y luego subió también el de Dialga, esto, perdón, el de Palkia, que también tiene a Palkia, pero con unos Pokémon super raros como son Golem y Magneton tío. Vamos, eh, no sé, o sea, yo creo que es mm, de los equipos más raros junto con el de Chimecho Pero, ¿qué juega Golem y Magneton, tío? No sé, muy buenos, muy buenos picks Me fastidia el Mew porque doble legendario... Oh, es modo fácil, o sea, modo bastante fácil Rápidas es de los menos piqueados Ya habéis visto que todavía no hemos visto ningún equipo con Rápidas De los Pokémon tipo fuego, la gente casi prefiere no llevar a Rápidas Y a mí, en este juego, no sé por qué, me parece que lo hacen hecho súper top Cuando lo sacas en batalla, queda ahí... Overpower, me gusta, mis 10s Este Hierro se ha hecho dos equipos Que son buenísimos, de verdad eh. O sea, me parecen 10 de 10 Vale, seguimos Este es Juanma, ojito Juanma Familia, ojito Juanma que me lleva Un Turtwig con Eviolite Es eso, ¿no? Creo que es el Eviolite No quiere evolucionar a Turtwig, nivel 55 A mí que juegues con Turtwig es como Porque dice que es su Pokémon favorito y dice ¿Para qué lo voy a evolucionar si es mi Pokémon favorito? El starter eh, inicial perfecto pues, tío, ole tus... Ahí, con, con, con, con el Pokémon eh, sin evolucionar. En fase 1, no, fa... no en fase 1, no en 2. Y luego me lleva un Lucario, también típico. Hundum, mis 10. Snorlax, que es que no se ha visto casi nada. Y el... el... ¡Ostras, el Abomasno. ¡Madre! Con eso no va a tener problemas con Cintia, ¿eh? Pero, oye, Abomasno, poco, poco visto, poco piqueado. Eso de las debilidades por 4 a la gente no le suele gustar. Y, joder, pues para mí de los mejores equipos este, ¿eh? De los más originales, es verdad que Garchomp es también algo típico, porque es el típico Pokémon poderoso de la región, pero no todo el mundo decide llevarlo, como habéis visto. Así que, no sé, eh, a este le doy un... un 9. Este me gusta muchísimo, muchísimo. Este es Leon. Vale, Leon me manda un Team Planner, porque el pobre el pobre se ha pasado, eh, no sé, las horas buscando al infernape Shiny, y entonces no ha avanzado en la historia. Me ha dicho, toma, te mando el Team Planner con con lo que quiero llevar, ¿vale? Pero... Pobrecito, la verdad que no, no le sale el Shiny al pobre. Infernape, Luxray, Roserate, Gastrodon, Togekiss y Garchon. Vale, no lleva a Staraptor. Eh, aleluya. Eh, le dije que lo quitara porque él lo, él lo llevaba originalmente y le dije, hombre, pone a Garchon por lo menos en vez de a Staraptor. Y lo ha puesto. Así que, muy buenos picks, bastante típicos. Togekiss se sale un poco de la norma. Yo le tengo en mi equipo, así que me gusta. Y el resto del equipo, pues también bien. Bastante equilibrado, sin repetir tipos y eso. Me gusta. Vale. <risa> El guaje eh, no sabe hacer fotos horizontales, ¿vale? <risa> el pobre lo ha tenido que hacer eh, un poco torcido, pero bueno, lo hacemos zoom y lo vemos. raptor, Luxray, ya esto te baja un 5, hermano, esto es imposible, no subir más. Luego, Babosa, tenemos aquí a um, Gastrodon, que también estamos viendo que está siendo bastante piqueado. El Infernape, el más piqueado. Roserade, eh, un día más en la oficina. Y Fuertecito... <risa> Que es un, un macho Oye, no está mal, ¿eh? Me gusta bastante este, este, este equipo, porque, oye Este es poco piqueado, ¿no? Machamp es como el típico Vemos que está todavía a mitad de la aventura y de hecho El pobre Truno tiene un problemita serio Con el envenenamiento, me gusta el equipo Una pena que te quedes a mitad de tabla Hermano, porque Luxray y Staraptor son Baneados, esos dos Pokémon, ¡fuera! ¡Zumo de Misco! Otro compañero de Imperial Me manda eh, Drapion Carnivine Carnivine, otro que va al top directamente gracias a ese Carnivine, o sea, ese Carnivine me parece top pick, Dusnoar, Empolion, que es un like increíble para mí, Gavite y Staraptor, bueno, algún volador tenía que tener, no le ha gustado eh, Togix, le ha gustado Staraptor, así que baja un poquito, un 9. Este equipo es brutal, tío, este equipo, el de Chimecho y el de Turtuig para mí son top 3 hasta el momento, ¿eh? Y, y nada, nada. Y Drapion me parece un pick brutal. Porque Drapion, además, es difícil de entrenar. Porque cuando es Scorupi, es como eh, que te quieres pegar un tiro. Y Carnivine, que de hecho cuesta mucho encontrarle. Yo lo tengo porque me, me dediqué un rato a buscarle y lo conseguí. Pero cuesta un huevo capturarle. Nada, mis 10 es, eh. Zumo, mis dieces, equipazo, de verdad Y este es el último ya, vale Acabamos de terminar con todos los equipos Os voy a enseñar ahora el mío, vale, que lo tengo por aquí Lo voy a buscar un segundo, ahí está Aquí tenéis el equipo del señor Echo Con el dios del trueno, os preguntaréis ¿Por qué el dios del trueno es Garchon? Pues porque no le afecta El trueno, o sea, ¿qué mejor dios del trueno Que el que se ríe del trueno? Pues Este, Thor, mi starter Que es King, porque por la corona yo dije Este tiene que ser el rey del equipo Scorpino, que es el, el Drapion Maravilloso Drapion, y que diréis, Scorpino, sí pues tríncame el pepino. Es que quería hacer esta broma, ¿vale? Es, es la broma que tenía pensada todo el vídeo, sí, desde el principio. Eh, tenemos a Togekis, Chitos, que es eh, pues por los flincheitos, y dije, pues pues Chitos, me gusta el nombre. Kicker, que pega unas leches increíbles, nuestro Medichan Brutal. Y por último, Electivire, que me parece un Pokémon eh, maravilloso, ¿vale? No tengo eh, Pokémon tipo fuego ni Pokémon tipo planta. Me voy de la norma, pero es que no me gustaba ninguno. Tenía a Rápidas entrenado, tenía a Hundum entrenado, a Roserade... Pero es que estos son mis favoritos, chicos. Así que eh, mis favoritos se tenían que tener en el equipo. ¿Que tengo debilidad tipo tierra? Me da igual. Te me bajas. Me da igual. Después de haber pensado un rato, voy a decidirme por cuál va a ser el mejor equipo. Y creo que el mejor es... Este de aquí, chicos. El de Zumo de Misco. He estado, he estado dudando mucho, pero es que este tiene dos Pokémon que son muy, muy poco piqueados. Tanto Dusnoar como Carnivine. Que encima es que me parece hasta un Pokémon feo, pero, pero curioso, pico O sea, es que eh, creo que se merece el, el primer puesto. Eh, luego estaba el de Turtwig, que es que el de Turtwig es, un, es una fumada. O sea, el de Turtwig. Este es una fumada con Abomasnow y Turtwig. También es increíble. De hecho, este me gusta muchísimo. Estaría en segunda posición. Y por último, dejaríamos el de Diezant, que es el de Chimecho, ¿vale? Que estaba por aquí. A ver si lo veo. Aquí está. Que este es brutal, ¿vale? El top 3. Top 3 equipos con diferencias. El que más me gusta. El de Carnivane. Después el de Turtwig. Y por último, este que es que... Es un, unos picks, bueno, perdón El uno es el mío, el uno es Mi equipo El uno es el mío, luego los demás Y ya estaría compañeros, hasta aquí el vidiazo De hoy, espero que os haya gustado, podéis mandarme Vuestros equipos en el Discord si queréis que haga Una segunda parte de este Vídeo, que la verdad es que me, me ha gustado, me ha gustado Reaccionar los equipos de, de la gente Y, y nada, eh, nos vemos en el próximo Vídeo, que espero que sea de, pues de Más de contenido de Diamante Brillante En particular, y nada más, nos vemos chicos Chao, chao